Trabajar la, la lengua, en este caso en la escuela estamos promoviendo el uso de la lengua náhuatl. La verdad es un es una lengua que maneja mucho los valores, el respeto, el aprender eh, lo que es eh, el contenido. Se aprende mucho la cultura porque contiene todos aquellos saberes de, de las culturas que han, que han persistido desde antes de que llegaran los españoles y tiene un conocimiento en sí para una educación para la vida porque a través del tiempo eh, ese conocimiento se va transmitiendo y, y se aprende, como, como es, tiene una cosmovisión diferente, y, y que nos enseña bueno, a, a la vida, a cómo enfrentarse a la vida y aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y pues estamos trabajando arduamente todos los compañeros de esta institución, enseñándoles desde un principio, eh, para que ellos pues, se vayan apropiando y vayan conociendo qué, qué tan rica es nuestra cultura. Si empezamos nosotros aquí enseñándoles los colores, los números y algunas oraciones, dependiendo de, del grado en que estén. Otra vez tenemos un programa que se llama Parámetros Curriculares, y en todo, desde primero a sexto grado se, se trabajan eh, los contenidos eh, mediante las prácticas sociales del lenguaje. Eh, conozco la, las variantes de, de algunas partes, de algunas regiones del estado de Puebla y eso en lo personal me ayudó a, pues, a llevarlo a cabo pues, con la variante de, pues, de la región de Zacatlán. Eh, pues, cabe destacar que pues, de alguna manera eh, manejo eh, la variante de Zacapuazla, de Zuclán, Cuetzalán, pero bueno, pues eso para mí no fue tan complicado, fue algo, algo sencillo. <tose> Este, lo que Aquí en la escuela trabajamos el náhuatl. Tenemos también alumnos que tiene, este, saben el eh, totunacú y también el mazateco. Son poquitos, pero lo, bueno, la mayoría de los maestros eh, domina la lengua náhuatl y estamos trabajando como una asignatura aquí en la escuela. Todos los grados llevan la asignatura de, de lengua, lengua indígena. En especial porque pues es, es una región un poquito amplia, y el, pues para poder este, distribuir el libro, eh, en eso me puse a, a pensar que hay más escuelas eh, con la variante de la TL, eh, abarca lo que es Huachinango, Zacatlán, Tetela. Y entonces, este, por eso decidí que, que se fuera pues, este trabajo para aquellos alumnos, en aquellas comunidades donde están hablando pues esta hermosa lengua, que es el náhuatl. Sí, podríamos pensar que si es un rescate, y le digo, bueno, eh, cómo se trabaja como una asignatura, se promueve eh, en el aula. Eh, tengo actualmente un proyecto, eh, ya pues un avance de un 50% para poder este, eh, trabajar y realizar otro, otro trabajo, eh, en esta ocasión, pues sí, bueno, pues no quiero adelantar más detalles, pero sí, sí va a ser un, una autoría propia eh, con una investigación que estoy llevando a cabo. Eh, va a ser igual eh, en un cuento y rescatando la cultura ancestral, eh, la cosmovisión de nuestros antepasados, en eso va a ser este referido el trabajo que se va a llevar a cabo. Resulta un poco difícil para los compañeros maestros que, se le, que les cuesta pues un poco o dominan poco lo que es la lengua. Eh, con materiales, de hecho tenemos muchos materiales.